Gracias, Sergio. Hola, YouTube. De nuevo, hola en Instagram. Eh, le estaba contando a los de Instagram. Siempre siempre los de Instagram llegan un, un ratito antes. ¿eh? Así que si alguien ve esto en YouTube y lo ve en vivo en YouTube, yo le recomiendo que lo vean por Instagram y dejen en YouTube para después repasarlo. Porque en Instagram, al final, siempre nos conectamos antes. Yo, yo me apuro y siempre le pongo transmitir antes que el Sergio parte. Entonces, les cuento a veces lo que vamos a hacer y, y pueden enterarse un poquito más de lo que está, estamos haciendo. Y a veces ya podemos conversar de otra cosa 10 segundos antes de partir. Entonces, lo que le contaba recién a los de Instagram es que eh, el live de hoy día va a ser un poquito diferente, estoy de pie, estoy con forma en la mano, tenemos pizarra, pero queremos probar un formato diferente, ¿ya? Hay live que yo sé que a veces son un poco denso, a veces hemos hablado de fórmulas, de números, de cálculo, entonces lo que queremos hacer hoy día es eh, usar la pizarra para poder explicar algunos conceptos más técnicos, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a hablar del XML, de las facturas y las boletas, lo, lo escribí al revés. Entonces... Vamos a hablar de lo XML, ese archivo que es súper importante. Imagino que si ustedes han recibido una factura o una boleta, habrán trabajado con la versión impresa, donde ustedes reciben el, el, el documento en PDF, por ejemplo, o lo reciben en papel incluso. Pero, ¿qué es lo más importante? Que ustedes tienen que saber que debajo de ese documento hay un, eh, otro archivo, que es el archivo real del documento, el archivo tributario, el archivo legal, que es este archivo XML. ¿ya? Entonces, lo primero es decir que este archivo XML es el archivo legal, el válido, el tributariamente válido. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen sus documentos tributarios de venta o de compra y necesitan respaldarlo, tienen que respaldarlo en el formato XML. ¿ya? Oye, pero entonces, ¿qué pasa con el PDF? ¿Me sirve o no? Te sirve para ver este XML, para verlo. ¿ya? El XML, si bien uno puede abrirlo, vamos a hablar de la estructura hoy día, de cómo está formado, qué, cuál es la importancia que tiene, qué error juega la firma electrónica, por ejemplo, o este archivo de folios que no baja impuesto interno. El, el, el XML puede ser difícil de leer a, a la rápida o, o, o por cualquier persona. Entonces, por eso que uno lo ve en un PDF y uno descarga un PDF. Pero en el fondo, este XML, el que impuesto interno, considera como archivo legal y el respaldo verdadero. Entonces, por ejemplo, primer consejo, si ustedes van a, están con un proveedor de facturación, están con nosotros, por ejemplo, están con LibreD, y ustedes piden un respaldo, a ustedes no les sirve que le entreguen no solamente los XML de los documentos emitidos, también tienen que entregar los XML de los documentos recibidos, de los acuses de recibidos que hayan hecho el proceso de intercambio, eventualmente si tenían libros de compra, porque tienen un respaldo muy antiguo también, si estuviéramos todavía con eso. Eh, los XML, por ejemplo, de los reportes de venta, de los resúmenes de ventas diarias asociados a la boleta. ¿ya? O sea, hay varios XML más allá solo de la factura de la boleta que se emite. Seis notas de crédito, lo, lo, lo, lo mismo. ¿ya? Eh, entonces. ¿De qué se trata este XML? Bueno, el XML es un archivo de texto. Ya Uno puede pensar que es, uno lo llama comúnmente un archivo de texto plano. Ya Podría pensar que es un archivo de texto plano. ¿Por qué? Porque no tiene formato, no tiene colores, todas las letras son del mismo porte. Y que dentro contiene los documentos. Tanto los documentos boleta, factura u otros documentos. Ya Yo los separo, a mí me gusta separarlos en boleta y factura. Porque la estructura de este archivo XML es diferente si es una boleta o si es un otro tipo de documento. Ya impuesto usted no tiene definido dos estructuras, que de hecho eh, ellos la llaman, por ejemplo, el de, envío boleta, el de boleta lo llaman envío boleta. Así llaman esa estructura ellos. Y la de las facturas ellos lo llaman envío de T. Y esos son los dos nombres que reciben estas dos estructuras. Es, y esa estructura tiene un, un, un formato, tiene una guía que dice cómo tiene que estar construido. No es que yo pueda decir, por ejemplo, ah, coloco primero, qué sé yo, los datos de lo que estoy vendiendo después coloco la, eh, los datos del receptor, por ejemplo. No, no, tiene una estructura bastante eh, eh, forzada o, o, o, que es, o mandatoria que se tiene que cumplir porque tiene que ir con la firma electrónica, que ya les voy a comentar eso. Entonces, eh, lo primero que tienen que tener claro es que tanto las boletas como la factura o nota, de, aquí en la factura metemos nota de crédito, guía de despacho, nota de débito, cualquier otro documento que no sea boleta. Tienen dos reglas diferentes, pero que se parecen mucho. ¿Ya? Yo lo que voy a ver acá les voy a mostrar que básicamente son muy parecidos. La diferencia, por ejemplo, es que en la boleta hay algunos campos que no están y que en la factura sí están. Por ejemplo, el código del vendedor, en la boleta se no existe. O la glosa. Eh, los términos, las glosas de las condiciones de la forma de pago eso una boleta no existe y la factura sí están, ya la factura tiene más campos porque está orientado para empresas y ahí tienen bastante más campos pero en sí, los dos son muy parecidos entonces lo primero que vamos a hacer es revisar cuál es la estructura general de este archivo ¿ya? yo me voy a quedar con la idea del envío de eh, esto si ustedes lo llegan a abrir en algún momento esto es un archivo que tiene estos símbolos entonces yo por ejemplo tengo la el envío de te, ¿ya? imagínense que el envío de TE es una caja, y dentro del envío de T meto esto, que se llama set de te. Luego dentro, dentro de set de te, meto una carátula con un DT. Eso es como a grandes rasgos eh, y, y con eso voy anidando los datos hacia adentro. Entonces, por ejemplo, yo dentro de carátula encuentro algunos datos también. ¿ya? El envío de TE es el nodo principal o el XML a través del cual yo mando mis documentos a una tercera parte. Envíos típicos, los más normales. Enviárselo a mi cliente, obvio. O sea, si estoy enviando una factura, yo se la quiero mandar a mi cliente, le mando el XML en un envío de T. Pero también está el caso, por ejemplo, donde yo podría querer enviarle la factura a eh, impuesto interno. De hecho, no puedo querer. Tengo que mandarla porque es obligatorio. Tengo que mandar la factura a impuesto interno. Y en ese caso, el Envío de también existe, pero se diferencia, por ejemplo, en la carátula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta carátula van varios datos, van varios datos que tienen que hacen referencia al documento que yo estoy enviando. ¿Ya? Ahí va, por ejemplo, lo más importante. Va quién lo está mandando, el emisor, el usuario que se está conectando y no para mandarlo y el receptor del envío. Y aquí hay una confusión que yo he visto varias veces, con, sobre todo con los que están partiendo con factura electrónica, y que obviamente no usan librete, porque esto librete lo tiene resuelto, que es que coloco acá, en la carátula, como receptor de mi documento, de mi envío, de mi envío, o de mis documentos. Y acá coloco a quién está recibiendo el documento, o sea, a quién se lo estoy mandando. Este no es el receptor del documento, no es, o el receptor del envío, no es el cliente necesariamente. Normalmente puede ser el cliente, pero acá en la carátula también, por ejemplo, puede pasar que el receptor sea impuesto interno. Entonces, en la carátula normalmente tenemos dos receptores que se generan en dos archivos diferentes. Primero, el receptor puede ser mi cliente, que es el caso que uno podría decir que es el caso obvio. O sea, claro, si la boleta se le emitía a Juanito Pérez, el receptor es Juanito Pérez. Porque yo estoy haciendo el envío del DT a Juanito Pérez. Pero, si el, el receptor de este envío de DT, de este conjunto de documentos, de este set de DT, ese impuesto interno al receptor de la carátula va a ser impuesto interno y no Juanito Pérez, independientemente de que los documentos que hayan adentro sean de Juanito Pérez. Otra cosa importante es que esto es un set. O sea, pueden ir, aquí pueden ir varios DTE. Yo no tengo que enviar necesariamente un documento por cada envío. LibreTE funciona así, por un tema de control que es más fácil, por lo menos en la plataforma web, porque la biblioteca de Libre DTE, esa sí permite hacer varios envíos, enviar varios documentos en un solo envío. Pero la plataforma web, nosotros la tenemos diseñada para un documento, y un envío. Pero de todas maneras, este set podrían ir varios. Entonces, como cosas genéricas, yo podría tener varios documentos. Podría tener varios tonos de TE. Aquí yo tengo solo uno, pero podría haber uno, dos, tres, cuatro, varios. Vale. Pueden, pueden ser varios. ¿Qué más va acá? ¿Esto es todo lo que va en este envío de TE? No. Estamos hablando así de la carápula. Va este nodo, que es el nodo de TE. Este nodo de TE dentro va a contener el documento. Y de estos pueden haber varios. Ya, Vamos a ver ese nodo inmediatamente con más detalle. ¿Qué cosa importante hay acá? Una cosa importante acá es que hay una cosa que se llama la firma electrónica de los documentos. La firma electrónica es lo que permite dar autenticidad al documento desde el punto de vista de quién lo generó. Si está autorizado por impuesto interno o no, eso tiene que ver con los CAF que lo vamos a ver en la otra pizarra. Entonces, aparte de, este set de, aparte de esto, acá y en alguna parte, tengo un elemento que se llama... Signature. Sí. Se me afirma, ¿ya? Yeah. Se me firma Aquí me faltan algunas cosas. Los más técnicos me van a decir, oye, pero es que te faltó aquí cerrar esto, cerrar esto, ya. Eh, faltan aquí unos. Eh, estos generalmente van de apare. O sea, este es el que lo abre y aquí al lado yo debería haber puesto algo así. Puntito, puntito, puntito, que son los datos que van adentro. DT que en el fondo es para decir que ahí termina este nodo. Bueno, la carátula lo mismo. No lo voy a escribir por espacio, pero es lo mismo. Entonces, dentro de este envío de TE va este signature. Que, ¿Qué es lo que hace esto? Esta es una firma electrónica de los datos que estoy mandando, de este set de TE. En resumen, así muy, siendo muy simplista, lo que se hace acá es que se toma este nodo completo. Se toma todo este nodo, todo esto, todo, todo este nodo. Recuerden que este nodo termina acá. Termina acá en un set DT, Termina por acá abajo. Entonces, se toma todo este nodo hasta donde termina. Y a eso se le hace un cálculo. Se le hace un cálculo usando la firma electrónica o certificado digital que ustedes tienen. Y se calcula esta firma que va acá abajo. Entonces, al final el envío de DT tiene dos partes. Los datos y la firma. Y esta firma es sobre estos datos. ¿Qué me permite la firma? La firma me permite validar que los datos que estoy mandando no han sido alterados. Eso es principalmente. Y la integridad. Y segundo, validar la, eh, que el que, lo, que, el que lo generó los datos efectivamente es quien dice ser. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo si yo tomo la carátula y llego y le cambio un dato? O tomo el, eh, le cambio conmigo, por ejemplo el receptor. O le cambio el tipo de documento. Obviamente esta firma que está acá abajo se ve alterada. Y cuando se calcule, o se valide mejor dicho, para, corre, para verificar la autenticidad de este archivo de XML, no va a ser válida vale. ¿Ya? Entonces, es súper importante, y, y ahí es donde entra la firma, esa firma que ustedes tienen que comprar, que compran de vez en cuando, ahí entra en juego, o sea, para eso se ocupa esta firma, ¿ya? para tomar estos datos, hacer un cálculo, se saca esta firma, y eso evita, o sea, no, no evita que los datos sean modificados los datos se los podrían modificar igual, pero si usted tiene un sistema de facturación bueno, o sea, que valida esta firma, eso le debiera lanzar alguna alerta. Por ejemplo, nosotros en el caso de LibreDTE, en la bandeja de intercambio, tenemos una columna que a ustedes les dice si esta firma es válida o no. Entonces, antes de aceptar un documento, deberían chequear eso. Y si la firma no es válida, hay algo raro. Deberían consultarle a su proveedor. ¿Ya? ¿Qué más tiene la carátula? La carátula tiene un dato que también a veces se confunden los usuarios cuando están partiendo, que es la fecha de resolución y número de resolución. que impuesto interno le asignó al contribuyente para ser autorizado a emitir documentos tributarios de manera electrónica. ¿Ya? Esa es una fecha asociada a un documento de impuesto interno y impuesto interno dice, mire, yo te autorizo a hacer factura electrónico bajo las reglas que están en esta resolución. Entonces, esa resolución que está ahí no es la misma para todos y esa resolución se consulta en impuesto interno. Hay una parte en la página de impuesto interno donde uno puede consultar qué resolución tengo yo. Por ejemplo, eh, la resolución que está vigente actualmente es la resolución 80 del año 2014. ¿Ya? Entonces, ¿esa es la que la mayoría tiene? Ahora, ¿es la que todos tienen? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay empresas que están de antes del 2014 con otra resolución. Incluso, por ejemplo, hay empresas que pueden estar después con otra resolución. Sobre todo, en mi pyme, por ejemplo. Podrían tener otra resolución. Y si en un futuro impuesto interno sacara una nueva, también obviamente podría cambiar. Pero ese dato es importante. ¿A quién le mando? El root de a quién le mando el envío, independientemente de los documentos de quién sean, cuál sea el cliente y la fecha de resolución. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver el documento. Vamos ahora al DTE. Al DTE, el DTE. Ya. El DTE lo voy a repetir solamente para que no se olviden, para que después alguien más técnico no, no se sienta asustado por esto. Acá va un DTE. Ya, que en el fondo es el que cierra este que está acá arriba. Y por aquí en algún lado también va un documento que cierra ese documento ¿ya? bueno la misma idea acá lo voy a hacer más chiquititos la misma idea acá con el encabezado y el detalle ¿ya? O sea, son nodos que se van cerrando todos los nodos en los XML eh, se abren y después se tienen que cerrar entonces este es el DTE este DTE tiene dentro un nodo que se llama documento que ese es el documento real el documento tributario ¿Ya? Ese documento tributario. Este, este, este documento sí es el que uno le entrega o le muestra al cliente. Recuerden que el anterior, el envío de TE que es donde yo coloco esto, eh, es el que yo uso para enviar el impuesto interno, enviárselo al cliente. Pero no es el documento en sí, el documento en sí es este. Ese, este es el documento tributario. De hecho, si ustedes, por ejemplo, usan el portal Pyme o usaron el portal Pyme y descargan un XML, van a ver que lo que descargan es esto. ¿Ya? No es el nodo no anterior, es este XML. Aquí, en la jerga de impuesto interno, ellos le llaman a que este es el documento, y el que me la anterior, el envío de TEO, envío de boleta, es el sobre de este documento. Entonces uno es como si uno tomara varios de estos documentos y los metiera dentro de un sobre que es el envío de TEO, que es el que estamos viendo recién. ¿Qué es lo que tiene este eh, documento? Tiene un encabezado principalmente y un detalle. Ya, el encabezado incluye varias cosas, no las quise escribir porque son varias, pero se las, se las voy a mencionar. El encabezado, por ejemplo, incluye la identificación del documento. ¿Bien? Este es un campo que se llama... De doc. ¿Lo voy a notar hacia el lado solamente? El campo ID Doc contiene, por ejemplo, qué tipo de documento es. Si una factura, si una boleta, si una nota de crédito. ¿Ya? Incluye el folio del documento. Folio 1, folio 2, folio 3, etcétera. Incluye la fecha de emisión, la fecha de vencimiento del documento, los términos de pago de condiciones, varios datos que son del documento. ¿Ya? Nosotros usamos harto eso, por ejemplo, para definir la fecha de vencimiento o, por ejemplo, para definir eh, alguna condición, alguna observación. ¿Qué va a incluir el encabezado? Incluye eh, los datos del emisor. Entonces ahí, por ejemplo, va el root del emisor, su razón social, su dirección, su actividad económica, su giro, etc. Datos del emisor. Incluso en las facturas, también lo he mencionado hace un rato, ahí también puede ir, por ejemplo, un código de un vendedor, que nosotros también en LibreTel usamos bastante para poder identificar el usuario que generó el documento dentro del sistema. Y van los datos del receptor. Yeah. Los datos del receptor, aquí hay que hacer una diferencia. Los datos del receptor en lo que son documentos tributarios, no boletas, siempre tiene que ir el root del receptor, el root real del receptor. Por ejemplo, el, eh, si, le estoy, si alguien le vende algo a SASCO, va a ir el root de SASCO. Pero en el caso de las boletas, eh, las boletas tienen una opción que se llama boletas no nominativas. Entonces ahí el, el, el esquema del documento permite colocar un root específico. Eso es más de los datos pero se puede, o sea, yo puedo emitir una boleta sin root, entre comillas. Ahora, si ustedes ven el PDF, puede que el PDF no vaya con el root puesto, pero si ustedes abren el XML van a ver que siempre hay un root. ¿Por qué? Porque la estructura requiere siempre un root, que se muestre en el PDF de otra cosa. Es, esa, esa también es parte de, la, de las reglas que tienen por interno. O sea, en el XML tienen que ir muchos datos que no necesariamente van todos en el PDF. Y también van unos eh, los, los totales. ¿Ya? En el encabezado también lleva eh, totalizados los totales de este detalle. Después tenemos el detalle. El detalle es básicamente, yo tengo una línea de detalle por cada ítem, producto o servicio que yo esté vendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un detalle, va a ir una, pero supongamos que yo tuviera en esta venta eh, dos ítems, simplemente coloco otro detalle a esta altura. Y voy a hacer lo mismo de cerrarlo así. ¿ya? Entonces yo tengo varios eh, se van colocando colgando. Ahora, una pregunta por ejemplo que nos han hecho a veces, oye, ¿por qué librete no me dejas una factura con 100 eh, por ejemplo ítems? Bueno, eso es porque Impuesto Interno tiene definido dentro de la estructura este QML, por eso es importante conocer este QML, tiene definido dentro de la estructura que este QML no puede llevar, por ejemplo, para facturas más de 60 ítems. Y en boleta, 1000. Ya, eso es lo que está definido, al menos lo que está definido la última vez que eh, revisé la documentación. A veces van cambiando las cosas, el interno el XML lo va cambiando a veces, entonces es buena idea ir revisando de vez en cuando ese tipo de detalles. Pero tiene un límite, no es infinito, yo no puedo vender eh, una factura con eh, 5000 productos, por ejemplo, no se puede. Ahora ustedes me pueden decir, oye, pero 1000 ítems, 1000 líneas en, una, en, en un XML, en un documento, no me caben en un papel. Bueno, nuevamente, recuerden, el XML es el formato oficial no tiene largo porque es simplemente un archivo, es digital. ¿Ya? no está diseñado para ser impreso ahí lo que ustedes tienen que ver es ok, tengo el XML, ¿qué hago con ese XML? lo imprimo, ¿y lo imprimo cómo? ¿en hoja carta? no, no entra en hoja carta ¿en un papel continuo? sí, ahí podrían entrar eventualmente mil ítems ¿Ya? ¿qué tiene el detalle? cosa del ítem tiene el código del ítem, el nombre, su precio su descuento, etc ¿Ya? Eh, todo esto que yo estoy hablando está explicado en la documentación oficial de puesto interno entonces si ustedes tienen duda con esto lo pueden revisar ahí ¿ya? Eh, son muchos campos, son muchos, son muchísimos campos porque, no tienen soportado, obviamente, todos los posibles escenarios. ¿Qué más va acá que es importante? Va una cosa que se llama TED. Y lo voy a anotar bien grandote porque es muy importante, que obviamente también se cierra. El TED es el, trim, el timbre electrónico del documento, ¿ya? Este timbre es crucial, y de hecho es crucial chequearlo, que muy pocas personas lo hacen. Yo recibo una factura en papel, la recibo en papel, y se han fijado que tiene una, como una manchita negra. Una vez un cliente me dijo, la mancha, no, no sé cómo hacer la mancha. Bueno, esa manchita es, un, es una imagen, es como un código QR. Ahora con la pandemia todos eran estar bastante acostumbrados a, a los códigos QR. Bueno, eso es otro formato. El código QR es un código de barra en dos dimensiones. Y esta manchita que se ve al lado, que no es un código QR, es, es un, pero también es, es un código de barras de dos dimensiones, eh, es un código de barras de, que se llama PDF417. Es un en tipo de formato para mostrar en una imagen datos. ¿Qué datos van ahí? Este nodo, completito. ¿Ya? O sea, lo que se hace ahí es que se toma todo el texto desde donde parte esto hasta donde termina este nodo y se coloca en el PDF. ¿Por qué? Porque dentro de esto van datos del documento básicos, como el root del emisor, el root del receptor, la fecha de emisión, el precio del primer ítem, el nombre del primer ítem, el folio del documento, el tipo de documento. ¿Ya? Entonces, eso me sirve para saber, ah, ok, el documento que me están pasando tiene estos datos y yo poder verlo, compararlo con los datos que tengo en el papel decir, ah, sí, es el mismo documento. Pero eso solamente me sirve para saber que el documento, el TED que estoy escaneando, porque ese, ese timbre se puede escanear con un lector de PDF417, eh, solo los mismos datos del papel. Pero ¿cómo lo valido? Y ahí está la gracia. Además, el TED, aparte de incluir los datos del documento, lo voy a notar acá, incluye los datos, pero aparte de incluir los datos, incluye algo que se llama CAF. Ya, el CAF es el código de autorización de folios y este lo asigna impuesto interno. Entonces, ¿por qué es tan importante este CAF? Porque esto, este CAF, es lo que a mí me dice que el documento que me entregaron fue autorizado por impuesto interno. ¿Por qué? Porque si, no, si yo no valido, valido ese CAF y simplemente confío en que la factura que me están pasando es, es, eh, es legal, yo podría inventar los datos del CAF. Si nadie los valida. Entonces, hay que validarlo. Hay una forma de validarlo, técnica. Nosotros, por ejemplo, en contafi.cl tenemos una herramienta en la que ustedes escanean estos TED y la plataforma les va diciendo si el documento es válido o no. Si es válido o no, si está recibido en impuesto interno, si está el documento OK, etc. Hace una serie de validaciones que son súper importantes de hacer. Porque si no, ¿Qué puede pasar? ustedes llegan por ejemplo un proveedor les manda una factura y esa factura puede ser inválida ¿Ya? entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces este TED lleva los datos que es un resumen del documento y lleva este CAF que es como lo más importante esto es el timbre electrónico se acuerdan que antiguamente uno tenía que ir a impuestos internos que le timbraran los papeles ya bueno el timbre electrónico es este TED termina ahí el documento no si se fijan yo tengo acá un DTE acá un DTE Acá un documento, ya con un documento, ¿cierto? Pero aquí deje un espacio. ¿Y qué va acá? Otra firma. Entonces, yo acá tengo otra signatura. Sí. No. Sí. Okay. Y obviamente con su cierre ahí al lado. Entonces, esta firma es la firma del documento tributario de este. ¿Ya? Entonces, se, nuevamente, se toman todos estos datos... Y en base a estos datos que yo tomé, calculo esta firma. Y al igual que en el caso anterior, si yo altero algún dato de esto, incluyendo, por ejemplo, el CAF. O sea, si yo modifico el CAF que me dio un puesto interno, esta firma deja de ser válida. Y ahí yo no puedo saber que este documento fue adulterado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y la gente en realidad revisa esas cosas? Mm, yo diría que no. Y eso igual es algo malo porque es súper importante validar que las facturas sean válidas. O sea, yo no puedo asumir que porque el proveedor me está pasando una factura, esa factura es correcta. Las facturas, por ejemplo, pueden salir rechazadas. Lo hemos visto en algún otro, en algún otro video, ¿No? lo hemos mencionado varias veces y, y son uno de los problemas más comunes que tienen los clientes, facturas rechazadas. Entonces, imagínense, yo soy eh, el proveedor, emito una factura, la factura me sale rechazada, se la paso a mi cliente, mi cliente no valida esto, no valida que el documento sea correcto, eh, puedo tener problemas. Obvio, porque estoy usando en mi contenido una factura que es inválida, que está rechazada. ¿Ya? Ahora, bueno, para saber si está rechazada, en realidad, no puedo saberlo ni con la firma ni con el CAF, ¿ya? Porque eso no me va de... El CAF simplemente me va a decir que el folio está autorizado por impuesto interno y la firma solamente me va a decir que el documento no ha sido alterado. Si yo quiero validar si la factura está o no rechazada, tengo que ir a impuesto interno. Ahora, insisto, nosotros tenemos una herramienta en Contafi que permite hacer las tres cosas. Permite validar si la factura está recibida por impuesto interno, permite validar la firma de la factura y permite validar el CAF de la factura. ¿Ya? Entonces, es súper útil esa herramienta que está en contafi.cl. Todo esto es el documento. Si hacemos un resumen, el documento tributario es el que tiene un encabezado y un detalle. Ese documento tributario tiene un timbre electrónico. Y todo esto, el documento con su encabezado, su detalle, más el timbre, tiene una firma, que es la que está acá abajo. Y eso forma un documento. Yo puedo tomar uno o más, pueden ser varios documentos de este tipo, y los coloco en un sobre, que es el que vimos antes. Voy a mover la hoja. Este sería. Esto sería lo que estábamos viendo recién. Entonces tomamos uno o más de estos y lo metemos en este set. A ese set le aplicamos otra firma y eso lo mandamos a impuesto interno, por ejemplo. O a nuestro cliente. Entonces, en resumen, cuando usted recibe un envío de TE, reciben los datos del documento, un timbre y dos firmas. Y ese es el documento tributario, ese es el XML un documento es súper importante que lo validen es súper importante que lo entiendan porque a veces los clientes te pueden decir oye es que yo necesito que en el xml vaya ciertos datos y una vez un cliente nos dijo entonces bueno bajo el xml lo edito y se lo mando no no funciona porque si tú bajas el xml lo editas para agregar lo que el cliente te pidió lo va a mandar la firma va a ser inválida ¿ya? entonces no, es un documento que no se puede editar y lo otro sobre todo Recuerden que cuando quieren hacer un respaldo, el documento, lo que tienen que respaldar son los XMLs. Si ustedes solamente respaldan los PDF, no es lo que sirve. Eso es el, básicamente lo que les quería contar hoy día. No sé qué hora es. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? ¿Llevo hasta el rato hablando? ¿Sergio? 25 minutos. 25 minutos. Salió más largo. Esto parece una clase más que un live. Ya, no lo entretengo más. No le quito más tiempo a Sergio tampoco. Eh, y eso. Eso. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Si no sabían esto de la revísenlo. Revisen la documentación oficial de expuesto interno. Es muy buena. Eh, yo armé todo libre de te leyendo la documentación de expuesto interno. Es muy buena. Es mucha. Es muy larga, pero es muy buena. Es muy completa. Pero hay que darse el tiempo de leerla. ¿Ya? Eh, eso. Y, obviamente, si no están suscritos a YouTube, suscríbanse a YouTube. Recuerden que en Instagram si me partimos unos un segundo segundo antes, puede ser hasta un minuto antes. Así que si prefieren enterarse qué pasa desde el principio, veanlo en Instagram. Y nos vemos en el próximo live. That's yes.